¿Qué Ay, casi bota el micro Toma dos Hey, ¿qué dice la muchachada más sabrosa de YouTube? O sea, tú pues Yo sé que este mes de marzo 2023 Ha comenzado bien potente Porque WhatsApp ha estado suspendiendo temporalmente Algunas cuentas Inclusive cuentas de WhatsApp normal Pero bueno, ante esta disyuntiva les traigo la última versión 100% segura y completamente anti-ban Del mejor WhatsApp Plus de todos, o sea el de AlexMods Y justamente AlexMods ha soltado este comunicado Donde nos indica cómo es que debemos instalar esta versión anti-ban Para que esté 100% garantizada de que no te van a banear tu cuenta pero tú no te preocupes, porque yo te voy a enseñar la forma de instalarlo como él lo recomienda y sencillo, paso a paso, para que no te pierdas de nada. Así sea para actualizar, lo cual es sencillísimo, o en todo caso, si es que lo vas a instalar por primera vez. Y eso no es todo, también te voy a enseñar las últimas novedades y diferencias que tiene esta versión, además... Te recomiendo que veas el video hasta el final porque te enseñaré dos trucazos que van a garantizar que tu cuenta va a estar 100% protegida y que jamás van a banearla o suspenderla para que todo te vaya bien sabrosito. Y antes de explicarte cómo instalarlo, te voy a mostrar que esta versión es tan buena que hasta te explica cuáles son aquellas opciones que te pueden generar spam. Por ejemplo, si vamos a mensajes masivos, vamos a ver en la parte de arriba esta notificación que dice, si usas esta función para enviar muchos mensajes de spam, su cuenta podría ser bloqueada. O sea, te indica qué cosas puedes modificar con total seguridad y qué otras cosas no son recomendables que edites o modifiques. Y ahora vamos a ver cómo instalar. Primero, para los que van a actualizar, y es facilísimo, pero al final hay que hacer un paso más, así que miren con atención. Para este caso vamos a Plus Configuración y nos vamos a dirigir a la pestaña Actualizaciones. En mi caso, yo voy a ver, como ustedes también están viendo, tengo la versión 25.20 de Jesse Mods, que además tiene una base 222478 que bueno, como verán, esta base es antiguita es del año pasado, literalmente hablando, diciembre 2022, vamos a actualizarla a la versión anti-ban de AlexMods, y es facilísimo para eso, vamos a entrar al sabroso Google, y escribimos José Matsu, una vez aquí te va a salir mi página web, así que vamos a entrar a mi página web, y como siempre, vamos a tener muchas noticias y actualizaciones, últimamente estuve hablando mucho de inteligencia artificial pero siempre en el encabezado, te voy a dejar aquí este enlace, para que vayas a WhatsApp Plus última versión, este no, este de aquí Donde dice descargar WhatsApp Plus Entonces entramos a este enlace y nos va a dirigir a una explicación textual De lo que te estoy explicando en este mismo momento Inclusive hay algunas preguntas y respuestas comunes que ustedes me hacen Pero vamos a bajar hasta este botoncito naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí ya sabes que abajo están mis temas personalizados, que son más de 400 y todos divididos por categoría. Ya te enseñé en un video anterior cómo instalarlos fácilmente. Pero ahora vamos a descargar aquí la versión anti-ban de AlexMods. Y esta versión, la versión 17.30, la subí ayer en la madrugada. Pero ahora, después de actualizar, tenemos que asegurarnos que el parche anti se termine de instalar con un paso que te voy a enseñar a continuación. Hacemos clic y te va a llevar a un enlace de Mediafire, ya sabes que siempre que descargas una aplicación para Android desde Mediafire, te saldrá un mensaje indicando que las APK podrían ser dañinas, pero en este caso sabemos que no, porque conocemos a AlexMods desde hace años y sus aplicaciones son 100% seguras. Una vez que termine la descarga ya lo podemos instalar y como te darás cuenta ni siquiera voy a tener que borrar o crear una copia de seguridad, nada de eso, simplemente hacemos clic en el instalador que acabamos de bajar y eso es una de las cosas buenas de AlexMods, simplemente descargas y ahora instalamos. Y a pesar de que estamos instalando en una versión que no es de AlexMods, por ejemplo, estamos instalando sobre la 2520 de Jesse Mods. Y a pesar de esto se va a instalar facilísimo, con un solo clic. Esto es lo bueno. Ah, y aprovecho mientras instala, que también me puedes seguir en mis otras redes sociales, como TikTok y e Instagram, donde estoy subiendo contenido no solamente de WhatsApp Plus sino también de inteligencias artificiales y bueno, ya está aquí lista la instalación, vamos a abrir y como ves, no solamente se actualiza la versión 17.20 sino que se conservan los temas que tenías previamente, y esta base es la 223.377 es de marzo 2023 completamente actualizado la base para que tu WhatsApp sea 100% compatible obviamente también es anti -bank. Y como ves, aquí está mi tema. No ha cambiado absolutamente nada, a pesar de que tenía temas en Jesse Mods. Ahora vamos nuevamente a las opciones de actualización porque quiero mostrarte los cambios que ha ocurrido. Principalmente, esta versión que se lanzó hoy tiene la protección anti-ban. La última versión previa de Alex Mods, la 17.20, se lanzó en diciembre. Pero a pesar de que esta se lanza tres meses después, como suele ser costumbre de Alex mods, cada vez que se lanza una nueva versión es de lo más actualizado. Y eso es lo chévere. Ah, pero ahora te voy a pedir que reinicies tu celular sí o sí, esto para que se borre tu memoria RAM y que se cargue la base y el kernel de esta nueva versión de WhatsApp y lo puedas usar sin riesgo de que te baneen. Y ahora veremos cómo instalar WhatsApp Plus si en caso tenías algún otro tipo de WhatsApp que andan baneando, o en todo caso esto también sirve para los que van a instalar su WhatsApp Plus de AlexMods anti por primera vez.